El economista Leonardo Orlando Artiaga, prefecto de la provincia de Manabí. De igual forma, la presencia del ingeniero Jaime Estrada Medranda. Él es candidato de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Manta. Y además, la presencia también, eh, vía Zoom, del de ex presidente de la República, el economista Rafael Delgado Correa. Perdón, Rafael Correa Delgado. Perdón, Presidente. Pero eh, en vivo dicen que no, no se ponga vivo. nervioso, que el nervioso soy yo. Ah, sí, sí, no se preocupe. Eh, buenos días, buenos días, estimado presidente. Bienvenido a esta transmisión especial. Estamos aquí justamente con dos baluartes de la Revolución Ciudadana. El día de hoy en este diálogo eh, que lo vamos a empezar en este preciso instante. Presidente, cuéntenos, ¿cómo vio el fútbol ayer? ¿Qué le pareció el resultado? ¿Cómo lo celebró? Cuéntenos. Bueno, con mucha alegría, pero eh, con prudencia. La verdad es que Qatar es un equipo muy débil, no debemos eh, levantar muchas expectativas, pero no hay es que se algo a fiesta, hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Eh, la verdadera prueba va a ser el viernes, ¿no? cuando juguemos contra Países Bajos. En todo caso, lo vi con los migrantes, eh, la directiva de una queridísima amiga, Albita Albania Vélez. Y créame que cada vez que voy a visitar a mis hermanos migrantes, que para mí son ejemplos, tengo sentimientos encontrados. Ver a su familia tan linda, sus hijas que crecen en un ambiente seguro, van a buenas escuelas públicas, tienen su casita ya de tres pisos en base de su esfuerzo, pero por más esfuerzo que hubiesen hecho en Ecuador, nunca hubiera llegado a aquello. Entonces también es la rabia, por eso son sentimientos encontrados, la rabia, la indignación de ver que por qué nuestra gente no puede ser feliz en su propia patria, por qué tienen que salir. Eso se cambió con nuestro gobierno. Empezó a regresar la gente, pero nuevamente llegaron los banqueros y ojalá aprendamos la durísima experiencia con engaños, con mentiras, mucha gente cayó en la trampa y nuevamente ha vuelto a salir la gente del país. Entonces cada vez que veo a nuestros hermanos migrantes, créanme que tengo sentimientos encontrados, la alegría de sus éxitos, de su logro, de que pueden gozar el fruto de su trabajo, porque en Ecuador se puede uno matar trabajando si no tienes apellido, si no tienes abolengo, no alcanzas prácticamente nada. Y al mismo tiempo la indignación de que no pueden hacer eso en su propia patria. Pero bueno, disfrutamos un momento muy agradable viendo el triunfo de Ecuador, que les insisto, hay que tomarlo con prudencia. Qatar realmente es un equipo bastante débil. Muy bien, presidente Rafael Correa. Eh, pre eh, prefecto, cuéntenos, a usted que lo hemos visto por ahí haciendo deporte, lo hemos visto también en algunos videos, grabando, ¿cómo vio el... El, el partido... Oye, todo. Junior, pero es cierto que todos son futbolistas, porque Leonardo también dice que es futbolista. Así dice, presidente, ah, así dice, ¿no? Por fin, lo hemos paquete, visto en videos. ¿No? Eh, cuéntenos, prefecto, ¿cómo lo vio, cómo lo sintió, cómo celebró ese 2 a 0? Muy buenos días, estimado Junior. Muy buenos días, Samantha maraví. Muy buenos días, Jaime Estrada, aquí en el CED. Muy buenos días, querido presidente. Buenas tardes allá en Bélgica. Es un gusto realmente compartir esta entrevista y respecto de la pregunta, eh, yo también tengo la misma percepción, eh, en los primeros minutos eh, realmente parecía que Ecuador le eh, iba a pasar una aplanadora, una después ya obviamente eh, parecía que iba a ser una victoria más amplia, este 2 a 0 obviamente tiene que eh, tomarlo el equipo, eh, creo que el entrenador tiene eh, muy buena actitud y el equipo se le ve en ímpetu y coincido con el presidente que el viernes es la prueba de fuego. Debemos de intentar ganar o empatar para poder con Senegal rematar y este, pasar a la siguiente fase. Ojalá que eh, Ecuador eh, mantenga ese espíritu competitivo y que este, la diferencia eh, de la juventud, la energía y arriba creo que es un equipo... Equilibrado, este, pueda marcarse también. Creo que muy contentos todos por Ener Valencia, que ha sido un jugador que ha sido eh, bastante cuestionado. criticado, ¿no? criticado y ¿De creo qué que... equipo era? ¿De qué equipo era? ¿De, en el de, jugador, de, de, ah. de Melec jugador De, me jugué me me jugué, me de Melec, campeón de 2013, y de ahí se lo llevaron a, a México, me parece, si estuvo en el Pachuca y, y triunfó en el fútbol mexicano y luego ahora está en Turquía. Entonces, este. Eh, creo que es muy grato también esas revanchas que da, que da la, a la vida, Los, nuestros futbolistas generalmente humildes eh, y que han tenido una muy buena trayectoria y creo que hoy también la juventud, creo que somos de las selecciones más jóvenes, escuché que estamos entre las cuatro selecciones más jóvenes de todo el mundial eh, y ya destacándose eh, en el fútbol europeo, en otras ligas muy competitivas, ojalá que el viernes tengamos también eh, un triunfo o un resultado positivo y podamos pasar la fase. Le falta responder la otra pregunta. ¿Qué tan bueno es en el fútbol? Le, le preguntó el presidente. Allá, yo sí jugué bastante en mi juventud y ahora dicen que al, al, al buen Pero músico... Pero el futbolín, el compás, el futbolín nomás. A, a, a, al, al buen músico al compás le queda. Así más o menos como canta el precio algo algo le Ajá, queda. Algo le bien, queda. muy bien. Eh, a ver, ingeniero Jaime Estrada Medranda, cuéntenos. Usted sí es hombre de fútbol, usted todavía está activo, eh, ...todavía eh, le hace a la pelota le hace a la número 5, ¿no? Y eso es bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo sintió usted el día de ayer este triunfo? ¿Cómo lo ve desde su óptica como dirigente? ¿Cómo lo celebró también? Bueno, un saludo, Junior, a todos los mantenses, a todos los manavistas... ...que se encuentran conectados, al compañero Leonardo, al presidente Rafael Correa... ...un saludo, buenas tardes también allá en Bélgica. Con mucha emoción, con mucha emoción porque en el fútbol siempre se dice... ...que el partido más importante es el que se va a jugar en ese momento. Ayer se ganó en el partido inaugural, rompimos paradigmas, eh, es primer, eh, primera ocasión que un cuadro local pierde su partido dentro de los mundiales, Ecuador rompió este paradigma y ahora el partido más importante es el del día viernes contra la selección de Holanda, no es sencillo como nada en la vida, pero Ecuador creo que ha demostrado condiciones en el mundial sub-20 del 2019, quedamos terceros, eh, justamente haciendo una campaña histórica y esperemos se pueda repetir ahora este, mujer, este mejor mundial en, en este recorrido. Somos parte de este proceso, soy miembro todavía del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol hasta el mes de enero y una lucha importante que se hizo, porque vale la pena recordarla, fue justamente que hace varios años eh, se priorizó, se priorizó de parte de nosotros, una gran parte del directorio y de un congreso de fútbol que se decida reestructurar justamente el cuerpo técnico de la selección, porque antes teníamos eh, un técnico que era Jordi Cruyff, que no había entrenado con la selección, pero que ya había cobrado muchos recursos, recursos que eran impagables en ese momento para la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se hizo ese cambio que nosotros generamos y propusimos, se contrató al técnico Alfaro, que hoy por hoy es quien ha liderado a esta selección para que llegue al Mundial. Somos parte de aquello, en su momento alguna decisión pudo haber sido polémica, pero esto generó justamente este cambio, esta revolución dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que terminó dando grandes réditos porque estamos disfrutando de ser una de las selecciones que está en el Mundial y habiendo debutado ayer eh, con un triunfo 2 a 0 que nos pone a soñar, efectivamente no hay, hay que poner los pies sobre la tierra eh, y el siguiente partido va a ser como siempre en el fútbol, el más importante a jugar Perfecto Jaime, muchas gracias, justo le iba a preguntar sobre esta situación porque entre mis datos tenía... Este apunte, en donde usted bien lo manifiesta, fue parte de un directorio que propuso una alternativa, que hoy es la ganadora, porque precisamente eh, estamos en un mundial clasificado. Eh, apostó usted, eh, con su conocimiento, justamente a saber eh, quién tenía que dirigir a, a buscar un seleccionador que efectivamente eh, pueda eh, poner al Ecuador en la cita mundialista. Ya se me adelantó a la, a, a la, a la pregunta, pero bueno, la idea es esa, saber de que eh, el día de hoy somos un país que gozamos de este triunfo y vamos con calma, vamos despacio. Eh, vamos a ingresar a la entrevista, propiamente dicho, presidente Correa. ¿Cómo no recordar eh, su paso por la presidencia de la República y cómo no recordar lo que se hizo en Manabí? Eh, ¿Cuántas obras están a la vista? ¿Cuántas eh, obras que también usted las inició una vez que el terremoto nos afectó y que lastimosamente su eh, mandato culminaba, y, y quedaron muchas ahí, a la deriva. Eh, hoy Manaví siente su ausencia, Manaví clama la presencia de la revolución ciudadana. Yo quiero preguntarle, presidente, ¿qué siente usted al saber de la situación que vive Manta en particular?, ¿Cree usted que Manta pueda volver a tener ese esplendor que tuvo en su gobierno? Lo vimos hace poco en un video, todo lo que se le dio a Manta en su administración. ¿Qué sueña usted, que presidente Rafael Correa, para Manta, para Manaví? Mira, primero, eh, quiero pedir disculpas porque por la alegría de verlos y por molestar pues, a, a los futbolistas, Leonardo Orlando y Jaime. Me olvidé de saludar, así que me olvidé de saludar a los invitados. No olvidé saludarlo a usted, agradecerle por esta entrevista, Volví a saludar a Manta Manaví y a la patria entera. Así que un inmenso abrazo a todas y a todos. También una reflexión de lo que dice Leonardo, que trascender un poquito el tema coyuntural para ir a, a, a, a los problemas profundos del país que ni siquiera son tangibles, son intangibles muchas veces culturales, que nos han mantenido 200 años en el, su desarrollo. Y aunque parezca un ejemplo eh, irrelevante, es muy trascendente lo que pasó con con Ener Valencia. Hoy todo el mundo adora a Ener Valencia, porque metió dos goles ayer. Si no hubiera metido los dos goles y hubiéramos empatado o perdido, todo el mundo estaría odiando. Debemos ver un poquito más de largo plazo, debemos entender lo, eh, lo que han hecho por el país, eh, jugadores tan humildes como Ener Valencia, ¿no? Y, pero así somos. Entonces, de repente, todo lo que hicimos nosotros por Ecuador, 2015, 2016, se nos desploma el precio de todas las exportaciones, no solo del petróleo, erupción de el en el 2015, terremoto en Manaví en el 2016, se aprecia el dólar. O sea, nos pasó de todo. Entonces hay que hacer ajustes, eh, eh, eh, se para el crecimiento económico, entonces ya nada vale y hay que votar por, por la oposición. Miren ahora lo que sufrimos con Lazo. ¿no? Ojalá aprendamos de la historia, sepamos reflexionar, sepamos ser un poco más críticos, un poco más generosos y tener visión de largo plazo. Y un ejemplo concreto, el caso de Nervalense. Hoy todo el mundo lo adora, pero cuánto fue criticado. Y es ahí cuando hay que apoyar a los jugadores, cuando están en momentos difíciles, sobre todo después de lo que han hecho por la patria. Bueno, mire, ¿qué, qué veo? Me deja arreglar la situación del país. No solo de man de puerto Viejo y de todo el país. O sea, el país es un desastre. Somos el mal ejemplo mundial. Lo fuimos en el COVID, cuando los muertos estaban en las calles de Guayaquil, cuando se los enterraba en cajas de cartón, porque no había ni para ataúdes y se le dijo, hay que cambiar a Moreno, pero porque estaba presionando los correístas no lo cambiaron. Constitucionalmente lo podemos cambiar, ¿no? Vino el COVID y fuimos uno de los países que más muertos tuvo por habitante y de los que peores manejó el COVID. Luego, con las mentiras, ¿no? con los miedos que nos vamos a convertir en Venezuela, que ni se cuenta, lo ponen a lazo y por supuesto con la persecución. Me sacan una sentencia por influjo psíquico horas antes de inscribirme, me impiden regresar a mi patria y hacen presidente a lazo miren la tragedia que vivimos y hoy Venezuela está bloqueada pero tiene las tasas de crecimiento más altas del mundo mientras que nosotros estamos peor que Venezuela bloqueada, peor que Sinaloa peor que los estados más violentos de México entonces es una verdadera tragedia el caso concreto de Manaví y de Manta era nuestro sueño lo dijimos, Manaví era la provincia del milenio, porque tenía al menos tres proyectos estratégicos ¿no? la ruta Manta-Manaos, que incluía puerto y aeropuerto de Manaví ¿No? Entonces, por multimodalmente se podía avanzar hasta Brasil y empezamos a exportar, pero ya paró todo aquello, todo lo abandonaron. Eh, el aeropuerto internacional ¿no? de, de Manta, que tiene condiciones extraordinarias, y el puerto de aguas profundas, que también tiene condiciones extraordinarias, ¿no? y la refinería del Pacífico, urgente para el país. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos locos. Para la refinería y dicen que es un fracaso, pero si lo no solo eso. Nos quieren quitar la alegría, la, la, la fe en nosotros mismos. Un terreno vacío de 1.500 millones de dólares, eso es mentira. 300 millones costó el relleno y no para poner una feria, una feria, qué sé yo, de, un mercado de pulgas, para poner un complejo petroquímico. Ahí se movió la tercera parte de la tierra que se movió para el canal de Panamá, para la ampliación. Es el movimiento de tierra más grande de la historia. El resto, el acueducto eh, Esperanza, son los estudios. Pero es como que si alguien va a construir una casa, compra el terreno, ¿no? lo prepara, en eso gasta, qué sé yo, 20 mil dólares, pero los estudios para la casa, que cuesta 500 mil, se cobra 10%, el, el arquitecto se paga 50 mil, y dicen, ahí está, un terreno de 70 mil dólares sobre precio O sea, ya es insultar la inteligencia, es engañar a la gente. Y hay deshonestos que siguen repitiendo, periodistas, la misma tontería, pese a que se le demostró que el, la compactación del terreno, solo costó 300 millones, no solo, eso es fuerte, pero es para un complejo petroquímico, no para poner un kiosco de sándwiches. Y si hubiese ya ese complejo petroquímico, que tuvimos dificultades en 2015 2016 porque se desplomó el precio del petróleo, pero después hubo interesado, ustedes pueden ver que hasta el 2018 se anunciaba por parte del ministro Pablo Campana de, del gobierno Moreno, que había siete empresas interesadas, pero Moreno dio la orden de parar todo, por odio a Manaví, y a Correa. Y luego dicen que fracasó el proyecto. Cuando nunca lo empezaron, lo boicotearon. Y además es tan necesario porque solo refinamos 30% de nuestro petróleo. O sea, yo soy experto en desarrollo. Revisen qué país se ha desarrollado sin complejo petroquímico, unas industrias básicas para dar el salto hacia el desarrollo. Pero por odio a Manaví, por odio a Correa, tienen parado eso. Y el, mini, y el alcalde de Manta ¿sí? brilla por su ausencia. Claro. Él, es el candidato de, de lazo. Y Lazo no quiera refinería porque las importaciones ahora son privadas, hay negocios privados importando derivados y con la refinería de Manaví se les acaba la feria de la alegría a esos negocios privados. Entonces mi sueño era una manta de un Manaví, manta pues de las ciudades más prósperas del país, Manaví, la provincia del milenio, pero lastimosamente con la traición de Moreno y la desgracia que de este gobierno de Lazo y su alcalde, que es y todo ha sido paralizado en la reconstrucción de Manaví. Nuevamente, las tonterías, un enfermo como Trujillo, tipo nefasto, ¿no? Que se han robado 400 millones de dólares. Y ahí yo recibo de repente un tweet, ¿y dónde están las contribuciones para el terremoto de, de Manaví, para la reconstrucción? O sea, que no ven todo lo que se hizo, las casas, los parques, los mercados, eh, la infraestructura y todo aquello, ¿ah? Pero no entienden, ah, es que mil millones, mil millones era el costo total. Yo estuve apenas un año, con eh, las consecuencias del terremoto. El terremoto fue en abril de 2016. Yo entré al gobierno en mayo de 2017. En ese año solo se recibieron mil millones que se gastaron este, con total transparencia y eficiencia hasta el último centavo. Fuimos ejemplos para el mundo. Cuando la gente repite tontería tras tontería y así nos hacemos daño nosotros mismos, porque nos quitamos la fe como país que debemos tener para superar pruebas, para salir adelante y para superar su desarrollo. Entonces, les insisto, ¿no? Me desgarra el alma ver la situación del país, la situación de Manaví, la situación de Manta, porque había sueños muy grandes, habían pasos agigantados para cumplir esos sueños. Éramos ejemplo para América Latina y el mundo, y hoy seguimos siendo ejemplo, pero el mal ejemplo de los países más violentos, como tienes en las cárceles, sin obra pública, con crisis económica, con persecución jurídica, con juicios ridículos contra dirigentes políticos. Hoy somos el mal ejemplo para el mundo. Perfecto, presidente. Gracias por eh, la respuesta y ya voy a, a insistir con otra situación de acuerdo a lo que usted nos respondió. Pero quiero preguntarle a Jaime. Eh, usted, Jaime, eh, es un hijo de Manta. Usted conoce la realidad de la ciudad, sabe lo que acontece eh, en la ciudad puerto. Quiero que me dé su apreciación. ¿Cómo ve a Manta actualmente? ¿Qué siente usted por Manta al verla así? No Hoy por hoy... Manta extraña mucho ese proceso de la revolución ciudadana que lo lideró justamente el presidente Rafael Correa, donde era una manta de progreso, donde era una manta donde había trabajo, donde había turismo. Hoy nos encontramos en una ciudad abandonada. La gran mayoría de los sectores, la gran mayoría de los barrios, así lo siente. Una ciudad donde económicamente, donde económicamente, hasta el 2017 que estuvo el presidente Rafael Correa, tuvimos una economía cercana a los mil millones de dólares por año. Esa economía se ha venido mermando año a año luego de la salida del presidente Correa y hasta el año 2020 teníamos una economía donde se habían perdido cerca de 450 millones. Ahí está la falta de empleo, ahí está la falta de trabajo, la falta de oportunidades el problema que tienen los comerciantes, los industriales, justamente en una falta de visión, en una falta de apoyo de parte del gobierno nacional y por eso se han disparado también otros índices desgraciadamente negativos, como la inseguridad, la tasa de mortalidad a nivel de temas de muertes violentas, el abandono completo en el sistema de salud, de la educación, las infraestructuras como tal, la falta de mantenimiento en los cauces de los ríos, la contaminación que prolifera en nuestra ciudad una ciudad en completo abandono, Junior. Yo acostumbro yo de decir permanentemente en, en mi espacio de noticias, yo veo un manta doméstico, no veo un manta en, en vías de desarrollo, un manta con proyección hacia lo que queremos, o sea, venderlo al mundo, que era lo que tenía manta actor, eh, anteriormente, Jaime. ¿Usted lo ve así? ¿Lo ve, ¿Lo ve solamente hacia adentro? ¿No lo ve desarrollado como lo queremos ver todos los mantenses? Así es, vemos un Manta hoy desconectado, desconectado y sin proyección. Tenemos un aeropuerto que durante estos cuatro años no han sido capaces de tomar justamente eh, liderazgo desde la ciudad para que pueda potencializarse, para buscar un socio estratégico que nos abra horizontes. Tenemos un puerto donde la carga no se ha disparado en los niveles que queríamos, no genera recursos para la ciudad de Manta, una ciudad donde ha faltado la gran inversión pública que genere desarrollo y que sobre todo no hemos podido descifrar a dónde más generar ofertas de productos mantenses. Manta eh, tiene una fortaleza que es el atún, la pesca, eh, ser una ciudad industrial como tal, pero estamos llegando a un techo por la sostenibilidad de las especies. Tenemos que apuntalar desde el municipio, con las cámaras de, pro de producción, con las cámaras de comercio, con la universidad para eh, perfilar a la ciudad como una ciudad también industrial, en agroindustria, una ciudad turística, una ciudad de servicios, que atraiga al inversionista, que se le dé facilidades eh, tributarias para que puedan venir a Manta, para que confíen en la ciudad. Eso no se ha tenido y eso es una falta de visión y de liderazgo de parte del municipio de Manta. Perfecto, muy bien. Presidente Correa, quiero consultarle a usted por qué se decidió por Jaime Estrada, qué vio en Jaime Estrada Medranda, para que sea el candidato de la Revolución Ciudadana a la Alcaldía de Manta. Bueno, Jaime, nosotros somos un movimiento político serio y democrático, pero además, en mi personal, pues, Jaime es un amigo eh, a quien estimo mucho, nos hemos encontrado un par de veces en el exterior. La otra vez que nos encontramos en Venezuela me llevó tantos atunes que cuando regresé a Cabele, me pararon en aduana. Nunca me pararon, me pararon para revisar los atunes, creía que estaba contrabandiendo atunes para, para vender. Entonces, eh, en lo personal aprecio mucho. Aprecio a su padre, ¿no? Pese a que, lamentablemente, pues, en un momento dado eh, estuvo apoyando a Lazo y esas cosas, ¿no? Pero creo que trabajó muy bien cuando fue alcalde y en lo personal también eh, tiene mi aprecio. Pero a nosotros nos gusta apostarle a los jóvenes. Entonces, yo veo en Jaime pues, un gran potencial, ¿no? Un, un joven dirigente que ha demostrado mucha capacidad en la dirigencia deportiva, ¿no? Eh, que conoce Manta, que siente pasión por Manta y evaluamos. Evaluamos. Ustedes saben que tenemos capacidad para, para eh, tener un alcalde que haya venido totalmente a la Revolución Ciudadana, pero somos un momento amplio. Mientras más amplio, lo importante no es que ganemos elecciones, lo importante es que Manta mejore, Manaví mejore, nuestra gente mejore. Y creímos que con esa alianza con Jaime, incorporándolo como candidato a la Revolución Ciudadana en un amplio frente, Mantense y Manavita, ...pues era una gran opción, no solo para ganar las elecciones, le insisto que es el medio, no el fin. El fin es una gran opción para servir a Mar. Perfecto, presidente. Jaime, le pregunto a usted, ¿por qué decidió ser candidato de la Revolución Ciudadana? Junior, siempre me he considerado un admirador de la gestión del presidente Rafael Correa. Los resultados, la transformación que hizo en Ecuador durante 10 años es innegable, Manta lo vivió, Manta eh, en el 2007 tenía una economía cercana a los 650 millones y él justamente con ese ímpetu, con ese arroyo, generó que Manta termine eh, una economía en el 2017 con 10 años de su liderazgo con cerca de 2 mil millones de dólares, triplicó la potencia económica de la ciudad, transformó el país, éramos un país seguro, hoy somos un país de violencia, Éramos un país donde había oportunidades de trabajo, donde había dignidad, donde había buen servicio de salud para todos los ecuatorianos, sin mirar clases sociales. Eso es innegable y ahora lo vivimos y lo extrañamos. Por eso hemos decidido aceptar este reto en equipo con el compañero Leonardo Orlando, con el presidente Rafael Correa y sobre todo con una misión, recuperar a Manta, hacer de Manta esa ciudad de progreso, de transformación, de bienestar que tanto falta nos hace. Sí. Perfecto. Eh, economista Leonardo Orlando, dígame algo, eh, usted como dirigente también de la Revolución Ciudadana en Manabí, apostó por el liderazgo de Jaime Estrada Medranda, apostó desde la prefectura también por darle un cambio a Manta. ¿Están ustedes totalmente satisfechos del trabajo realizado hasta el momento? Bueno, el trabajo ha sido articulado con Jaime como lo ha sido con eh, nuestros 22 candidatos a alcaldes, alcaldesas, y con candidatos a vocales de gobiernos parroquiales rurales y concejales. Eh, algo que el presidente Correa también lo manifestó, eh, por odio, por persecución, intentaron eh, proscribirnos y no dejarnos participar. La vez pasada solo participamos con nueve eh, candidatos a las alcaldías, con muy pocos candidatos a gobiernos parroquiales rurales y muy pocas listas de concejales. Hoy tenemos el equipo completo, como una gran familia de la Revolución Ciudadana, y a pesar de todas las adversidades pudimos vencer en dos provincias muy importantes dos de las tres provincias más grandes como Manabí y Pichincha y estuvimos eh, en el caso de las alcaldías eh, no tuvimos ninguna tuvimos en dos alcaldías en segundo lugar porque nuestros candidatos nuestras candidatas todos nos inscribimos casi en el último momento no promocionar difundir que éramos en ese momento fuerza compromiso social lista 5 hoy lista 5 es revolución ciudadana la lista de rafael correa hoy la gente ya sabe ya conoce eh, nuestra estructura de nuestro movimiento ya conoce nuestros símbolos ya conoce nuestros candidatos y obviamente estamos en una fase eh, en este momento preelectoral donde se están llevando las propuestas en el caso de jaime plantea un manta humano un manta cercano a a la ciudadanía, un Manta cercano a sus barrios, al tejido social de las familias que se organiza a través de los barrios. Y yo lo que les planteo desde la provincia, un Manta conectado, coincidimos plenamente con el Ecuador y el mundo, pero primero con Manabí porque Manta tiene, lo hemos hablado mucho con los sectores empresariales de Manta, tiene dos fortalezas en su tejido industrial. Una que saben generar valor agregado nuestros industriales, otra que saben exportar y están en una eh, línea de negocios que es la de producción de alimentos tan importante para los objetivos de desarrollo sostenible y siempre están en eventos donde se lleva el atún, donde se llevan algunos otros productos, frutos eh, del mar, el camarón, pero donde también convergen todas las industrias agroalimentarias del mundo. Entonces, mirar hacia adentro, al interior de esa campiña, con las facilidades y bondades logísticas de puerto, aeropuerto y siempre proyectando la defensa de esa refinería del Pacífico. Manta es una ciudad universitaria. Y eso también fue uno de los logros de la revolución ciudadana, la reforma, la nueva ley de orgánica de educación superior que elevó la calidad de la educación, la excelencia, invertir en innovación, invertir en investigación, pero sobre todo democratizar las universidades, que no haya restricciones, que no haya privilegios y que se inviertan en becas, incluso de, de la universidad totalmente gratuita. Pero hay quienes no pueden estudiar porque no tienen cómo trasladarse, cómo mantenerse en otra ciudad, con un porcentaje mínimo de becas para eh, los estudiantes de las familias con ingresos más bajos. Entonces, en ese sentido... Eh, Manta tiene esa enorme potencialidad. El proyecto Manta Manaos incluye dentro del de, eh, Ecuador y dentro del perfil costanero la Manta, Puerto Viejo, San Plácido, Pichincha, El Empalme, Quevedo. Y de ahí, a nivel horizontal, atravesar todo el Ecuador, pasando por la Sierra de hasta la Amazonía y un transporte multimodal que ya se iniciaron misiones de exportación de comercio exterior hacia Manaos. En Brasil tenemos... Eh, un enorme mercado y esa fue la visión de desarrollo planteado por el gobierno del presidente Rafael Correa y obviamente apuntalar un mayor movimiento eh, portuario de ingreso y salida de mercancías con las condiciones inmejorables de un puerto de aguas profundas y obviamente también los interesados que ya existieron realmente en ese momento para tener un aeropuerto con proyección internacional. En ese contexto, Manta también tiene que pensar en la sostenibilidad ambiental, social, en el caso eh, de la contaminación de los ríos, de la contaminación del mar y también obviamente tener más áreas verdes, tener pulmones y tener obviamente ese equilibrio en esa, entre la producción industrial que creemos que debe proyectarse también hacia la agroindustria, hacia la industria agroalimentaria complementando la cadena del atún, de pesca fresca, del camarón y también obviamente es fundamental, es fundamental la articulación como manta Capitana del desarrollo y progreso, no solo con su eh, distrito natural, que es Montecristi y mejor sino la integración con toda eh, la campiña, con todos los cantones, con Portoviejo, con Chone, con el Carmen, para que la producción desde el plátano del Carmen venga, o sea, a través de corredores logísticos, venga a través de un complejo agroindustrial y logístico planteado para Portoviejo, una agrópolis y un parque, eh, agrotecnológico en Chone y venga de esa producción desde Pedranales y el Carmen que hoy lamentablemente todavía se sigue en su mayor parte saliendo por Guayaquil venga por Manta, eso le va a dar más dinamismo como eh, ciudad-puerto y con ello la, la prosperidad pero también uno de los temas más importantes del gobierno de la Revolución Ciudadana reducir la desigualdad y las inequidades territoriales, las desigualdades sociales en Manta, en manabí en el Ecuador todavía son eh, muy grandes y las inequidades territoriales. Nosotros promovemos distribuir los recursos en los 22 cantones y 55 parroquias rurales de manera equitativa y así seguir con ese legado que fue un modelo de equidad territorial. Ya no transferencias a las prefecturas y municipios por compadrazgo, eh, porque solo hacen buena gestión unos cuantos prefectos o alcaldes, sino un modelo de distribución técnico, transparente, equitativa y abrirle la puerta a todos los gobiernos autónomos centralizados a través de la banca de desarrollo público. Economista Rafael Correa, le voy a hacer una pregunta eh, cerrada. ¿sí? Eh, quiero que me conteste eh, una, una, una inquietud que, que me está flotando en la cabeza. ¿Usted conoce a la señora Inés Albán? No. En Malta. ¿La conoce? ¿La ha escuchado? Es la que se hace pasar como correísta. ¿no? Allá iba. ¿Por qué le preguntaba? O sea, no si por la... eso la, la, la he escuchado, no ah, la O conoce. sea, recientemente la escucha. ¿De, de candidata qué está? Eh, bueno, ella participa actualmente de candidata a alcaldesa de la ciudad, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es lo lista? siguiente. Lo que nos llama la atención, eh, disculpe presidente. Es lo siguiente, la señora Indy eh, hasta hace poco fue funcionaria municipal. Y digo hasta hace poco porque para poder participar tenía que solicitar eh, licencia o renunciar. Y, y nos llama la atención que en alguna de sus alocuciones y visitas, ella menciona que es la candidata de Rafael Correa, que es la candidata de la Revolución Ciudadana. Y, y, y por eso le realizaba la pregunta, o sea, ¿por qué cree usted que se toman el nombre de su partido, el nombre suyo, tratando de opacar la imagen de Jaime Estrada Miranda. ¿Por qué lista está la señora? Por la 8. Avanza, economista es, Correa. Mire, es obvio que, gracias a Dios, pues eh, mi cariño eterno a Manaví, tengo un gran apoyo en Manaví, en el país entero. Manaví rompe todos los moldes. Entonces, políticamente es rentable decir que son los candidatos de Correa, ¿no? Pero esta señora ni la conozco, nuestra lista es la lista 5. Nuestro candidato para alcalde es Jaime Estrada, para prefecto es Leonardo y tremendo prefecto. Lo digo sinceramente, yo no soy un hombre fácil al lado, pero Leonardo es tremendo prefecto, tremendo economista, tremendo profesional y su gran trabajo al mando del SRI. Entonces, que nadie se pierda, somos lista 5. Como decía Leonardo, no es fácil olvidar la persecución brutal que hemos recibido, nos robaron hasta el partido, Alianza País, acuérdense, lista 35, nos lo robaron, lo destrozaron. Tuvimos que competir en 2019 con partido prestado última hora, pero última hora. A última hora se inscribieron. Muchos de nuestros cuadros se fueron a otro, en otros partidos porque creían que no íbamos a poder participar. Aún así les ganamos dos provincias, de, de las tres más grandes, ¿no? Manaví y Pichincha. Eh, las elecciones presidenciales el año pasado también con partido prestado. Fuerza social, eh, el compromiso socialista, 5 Y luego se unió Centro Democrático porque... Nos eliminaron lista 5 y después nos la devolvieron. O sea, por todos lados nos han perseguido y entiendan. La persecución no es solo atentar contra los derechos humanos, nuestra libertad, nuestra estabilidad, nuestra reputación, la tranquilidad familiar. Lo que podría ser un crimen, ¿no? una injusticia para un ser humano, debe ser una injusticia para todos los seres humanos. También le están robando la democracia a la gente. Descabezaron al principal movimiento opositor. Le robaron la oportunidad a Manaví, al pueblo ecuatoriano de, de votar por los candidatos que quisieran. Recuerden que nos están robando también la democracia. En todo caso, ahora sí ya tenemos partido político porque ya lista 5 nos la pasaron. Hicimos una asamblea en agosto de este año y bueno, ya tenemos las directivas, le cambiamos nombre a Revolución Ciudadana, pero que nadie se pierda. Revolución Ciudadana, con toda modestia, la lista de correos. Revolución Ciudadana es lista 5, 5. Que nadie se engañe. Y esos farsantes que dicen por ahí que son correístas, ¿No? si no están en lista 5 son oportunistas o abiertos traidores yo conozco y he escuchado, ayer me daban el dato de que incluso hay un candidato oficial que andan anunciando que es el candidato de Correa con esto eh, ratificamos eh, economista de que, uh, que hay, eh, candidato, hay dos candidatos de lazo que conozco para perfecta está Casanova una vergüenza que le hace el brazo lazo del eh, candidato de lazo para prefectura y para Manta lo dijo el candidato Agustín Entriago. Esos son los candidatos de Lazo. El candidato local. En Manta, en muchos lugares, eh, su gente de Avanzada tiende a presentarlo como el candidato de Correa. Tratan de confundir a la, ¿A quién? A la opinión ¿A pública. Quién? Al, al actual alcalde. A Entriago. No, pues sí, está con Lazo, Pues es evidente que está con Lazo. Tratan de confundir. Yo, yo, yo le pregunto, eh, presidente, ¿qué mensaje le envía usted a la militancia de Revolución Ciudadana? Que eh, eh, ha mostrado, digo yo, una cierta facción nada más, ¿no? Eh, han mostrado una especie como de, de rechazo, antipatía o confusión, no sé, que lo respaldan a usted, que lo quieren a usted, que lo respetan por su liderazgo, pero que eh, a veces han eh, rechazado la propuesta de, de que sea Jaime el candidato a la revolución ciudadana. Y hablo de, una pequeña, de un pequeño porcentaje. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les enviaría? Mira, algunas veces no se entiende lo que está en juego. Ya cuando nos engañan una y otra vez, ya no es que son malvados los que engañan, ya somos nosotros pues demasiado ingenuos. nos ha engañado cinco años, hicieron dudar a mucha gente. Algunos creyeron que los corruptos éramos nosotros. Ustedes creen que si fuéramos corruptos me tendrían que condenar por un psíquico. Miren cuántos escándalos de corrupción que se los tapan, la prensa, etc. El caso Danubio, Pandora Papers, el caso de Silverbesi Moreno y Investment. ¿Por qué no revisan nada a la fiscal? Porque la fiscal está puesta ahí, la puso Trujillo para perseguirlo a nosotros y para proteger a estos sinvergüenzas. Entonces, algunos creyeron incluso que, que sí, que éramos corruptos sobreprecio, No hay un sobreprecio. No hay un juicio sobreprecio en todo el país. A sobrecostos, reajuste de contrato le llamaron sobreprecio. Porque aquí también es vital la prensa corrupta para engañar. Entonces, ojalá que después de cinco años ya todos tengan claro que los corruptos siempre fueron ellos. Si fuéramos corruptos, ¿usted cree que me tendrían que condenar? por pues O sea, ya. Causa hasta risa, pese a lo grave del caso. Entonces, ya nos ha engañado tanto tiempo. Que nos vuelvan a engañar ya no es que son malos ellos, somos ingenuos nosotros. Está en juego la recuperación de la patria. No es cualquier cosa. El 2023 es el primer paso, el 2025 ojalá sea el paso definitivo, y casi definitivo, porque se han tomado todo el Estado, hasta la Corte Constitucional. Gobiernan desde la Corte Constitucional, de Procuraduría, Fiscalía, usted empieza a hacer oposición al gobierno, la llenan en las casas, lo amenazan, le mandan drones, para patrulleros al frente de su casa. Así se amenaza. porque se llenan la boca hablando de democracia cuando hacen todo lo contrario. ¿no? Que nos de nosotros de autoritario porque tenemos carácter fuerte, porque no nos dejamos someter por nadie, que no sea nuestro pueblo. En cambio, esta gente eh, es la que persigue, la que encarcela, la que utiliza el Poder Judicial para anular la oposición política. Los autoritarios siempre fueron ellos. En todo caso, ni siquiera en el 2025 ganamos de, de elecciones es el punto final. De hecho, es un proceso, pero en el sentido de recuperar la patria. Porque se han tomado todo el Estado. Tendríamos que ir a una asamblea constituyente para borrar de golpe y porrazo lo que han hecho estos últimos años de desastre total, donde se han llevado en peso al país. Pero el que no ha entendido eso, créame que no ha entendido nada. Está en juego el futuro de Manta, el futuro de Manaví, el futuro de Ecuador. Miren dónde nos tiene. Miren dónde estábamos en el 2016, 2017. Miren dónde nos tiene para recuperar la patria el primer paso son esas elecciones del 2023, votando todo, todito, lista 5. El que no lo ha entendido, peor aún si es militante, créame que no ha entendido casi nada. No se trata en estos momentos de que uno me cae bien, el otro no. Se trata de una visión de país histórica para recuperar la patria destrozada, la patria saqueada. Primer paso, elecciones del 2023, votando todo, todito, lista 5. Presidente Correa, hubo un sector eh, lógico, enemigos políticos, que trataron con mala intención de desdibujar, de sacar de contexto las declaraciones que hizo Jaime Estrada Veranda en torno al proceso de delegación del puerto de Manta. Sabemos todos que existe una preocupación eh, de los mantenses y que Jaime la ha recogido en el sentido de velar por lo que no se ha hecho o por lo que se debió de haber realizado en los gobiernos de Moreno y del señor Lazo en torno a viabilizar esa propuesta de delegación. Hoy eh, nosotros como ciudad no percibimos, no ganamos, no eh, recogemos eh, los frutos de aquel proceso. Pero claro, un sector malintencionado dijo, ya se están dividiendo, ya están peleándose Jaime con el prefecto, se está peleando Jaime con el economista Correa. Entonces, eh, trataron de aprovechar este, este mal eh, momento de, de, de presentarlo así de esa manera, cuando sabemos que la intención fue otra. ¿Qué criterio le merece a usted justamente ese punto, ese tema que fue analizado y tratado por el candidato Estrada? Aquí hay varias reflexiones. La memoria es frágil, ¿no? recuerde que Hutchinson... Hutchinson la empresa china era la que tenía la concesión del puerto de Manta. Fue una concesión una alecha, donde teníamos que pagar más de 50 millones de dólares para que ellos estén construyendo un puerto turístico y pesquero. Eso lo podía hacer directamente el gobierno, para que se necesitaba una concesionaria cuyo objetivo era otro, potenciar el puerto comercial de Manta. Y no cumplió pues, con las inversiones previstas, con el cronograma. Entonces nos operamos firme y se fue del país. Entonces buscamos otra concesionaria se logró la chilena angusa, la concesión, hay que vivir dos cosas, el proceso de concesión, ¿no? que fue bien hecho la negociación y que se ha cumplido o no la empresa, si no ha cumplido la empresa, por supuesto porque pues, tienen que sancionarlo, por supuesto que tienen que suspender la concesión, pero pues, una vez se manipula y se confunde, pero una segunda reflexión, esto tenía que venir acompañado de políticas del gobierno central, la gente no entiende, hace un momento cuando Leonardo hablaba de, de ya, aeropuerto que está paralizado, del propio cuerpo es porque usted, el Estado, puede crear demanda para esos servicios. Le pongo un ejemplo. O sea, usted cuando da alimentos escolares, es tremenda demanda de alimentos diariamente, no millones de niños. Puede comprarle a los grandes industriales y hacer más ricos a los ricos. O puede comprarle a la economía popular y solidaria a los, principales, a los pequeños agricultores y hacer menos pobres a los pobres. ¿no? Cuando usted hace uniformes escolares, puede contratar a las grandes empresas industriales de textil, y hacer nuevamente de más rico a los ricos, o a las compañeras costureras de la economía popular y solidaria. Desde el Estado central se puede hacer muchas cosas para crear eh, demanda para ciertos eh, sectores, por ejemplo en este caso los pequeños agricultores o las costureras, ¿no? y que puedan sobrevivir y se generen puestos de trabajo. Entonces con regulación adecuada ¿no? se podía impulsar mucho más el aeropuerto de mano. Se podía impulsar mucho más el puerto de man pero todo paralizaron por intereses creados y todo se concentra en Guayaquil por el poder social cristiano y eh, que han manejado esta república con la excepción del 2007-2017 en las últimas décadas. Entonces, todo se concentra en este momento en el puerto de Guayaquil. ¿no? Algo hay en el puerto de Esmeralda, sobre todo la importación de vehículos que van hacia Quito, pero desde el gobierno central se tenía que hacer la regulación. Crear condiciones para impulsar mucho más el puerto de Manta y el aeropuerto de Manaví, el aeropuerto de León Alfaro. Lastimosamente, esas políticas fueron paralizadas y ahora tenemos un gobierno que no cree en esas políticas, cree en el sálvese quien pueda, cree solo en los negocios privados y tampoco existen esos impulsos. Entonces, tenemos que diferenciar entre una concesión, si fue bien o mal hecha, yo creo que fue bien hecha la del puerto de Manta, si se cumplió con la concesión, pero además si el gobierno central realmente estaba interesado en impulsar el puerto de Manta y el aeropuerto de Manaví. Prefecto Leonardo Orlando. ¿Qué criterio le merece a usted el tema que acabo de mencionarle y consultarle al economista Rafael Correa en torno a las declaraciones que hizo Jaime, tratando de darle justamente sostenibilidad a ese proceso de delegación para que rinda los frutos? ¿Qué criterio tiene usted de este tema? Bueno, recordar como, como miembros eh, del Frente Económico participábamos eh, con carácter eh, consultivo, informativo, como es ser ahí, a los esquemas de delegación para puertos. Eh, el presidente Correa habló de políticas públicas y las políticas públicas eh, tenían un principio en el gobierno del presidente Correa, descentralizar el desarrollo y especializar a los territorios y en este caso las infraestructuras estratégicas en función de sus bondades naturales, eh, productivas. Por ejemplo, eh, el, el puerto, comenzando desde el sur, el puerto de Puerto Bolívar. La visión es, obviamente, eh, seguir eh, impulsando que desde Puerto Bolívar se siga sacando toda esa exportación de banano, de camarón que se da en todo el sector de Santa Rosa, Puerto Elí, Guaquillas, y luego la minería, responsable, tenga salida por un puerto más cercano. Ese era un tema logístico. Toda la, la zona eh, de, de Zamora, todo lo que iba a salir de cobre, todo eso salir por ese puerto, especializarlo de esa manera. Entonces se hizo un proceso para tres puertos, para el puerto de Pozorja, para el puerto de Manta, para el puerto de Puerto Bolívar. Y en nuestro caso, que ya eh, Manta ya tiene una especialización, por ejemplo, ya es un hub logístico eh, de todo lo que es la concesión de vehículos, todo lo que son concesionarios, el 90, 80, 90% pasan eh, por Manta. ¿Qué, ¿Qué trajo eso? Que aquí también haya ensamblaje, que haya actividad de agregación de valor, de distribución y obviamente haya un dinamismo, tanto es así que hay un, eh, un terminal extraportuario para obviamente eh, acoger todos los vehículos que desde aquí ya, ahora desde Manta sobre todo, se distribuyen al, al resto del, del Ecuador. Pero obviamente el principal interés es que la producción que solo antes estaba saliendo por Guayaquil, la producción exportable, que ya comienza con una línea naviera internacional a salir desde Manta, se siga obviamente fortaleciendo. Entonces las condiciones están dadas en función del mercado. O sea, eso no es que es... El mercado portuario es movimiento de ingreso y de salida de mercancías. Ya le corresponde a los gobiernos que nunca pierden la capacidad de regular de que se cumpla con el plan de inversiones y que los excedentes y que los resultados sean reinvertidos. Si hay más utilidades de las previstas, para eso son las cláusulas de equilibrio económico del contrato. Pero eso necesita una entidad, un gobierno que esté pendiente de todas sus infraestructuras estratégicas. Los puertos, los aeropuertos no son infraestructuras estáticas, sino dinámicas. Entonces, en ese sentido, la política pública no se puede quedar solo en los aspectos logísticos y de movimientos portuarios, sino la generación de carga suficiente de salida, y obviamente sí, traer tecnología, sustituir importaciones, pero se va a necesitar seguir trayendo maquinaria agrícola, insumos para la producción que no tenemos aquí y nosotros obviamente exportar por el puerto de Malta, dar más valor agregado y allí sí que se vele por el cumplimiento, porque el Estado está haciendo eh, las regulaciones, está haciendo también eh, las inversiones eh, en el, su aparato productivo, en el dinamismo comercial y obviamente le corresponde también exigir a cualquier empresa, que en este caso sea la delegataria, que cumpla su plan de inversión. En ese sentido, nosotros también siempre vamos a velar porque eh, el Estado ecuatoriano, en este caso, haga cumplir lo que le corresponde por derecho a Manabí en compensaciones sociales, que se cumplan con el plan de inversiones y desde el liderazgo local, cantonal, provincial, impulsar pero para eso se necesita un gobierno nacional que articule, que no sea sectario, que no discrimine a sus autoridades provinciales o cantonales o que solo escoja con los que tienen algún alineamiento político. Y el resto de las autoridades no se puede conversar, no se puede articular. Es un abandono total del Estado, de la inversión eh, territorial. Eh, los territorios estamos invisibilizados porque es un gobierno que se gobierna para unos pocos y no para las grandes mayorías, no para eh, eh, dar equilibrio y sostenibilidad a las provincias, que como el caso de Manaví, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se proyectaba a ser la provincia del milenio. Economista, en el marco de ese liderazgo local, entonces, queda claro que la posición de Jaime Estrada Bedranda fue defender los intereses de, de la ciudad, defender los intereses de lo que ya habían dejado prácticamente en un proceso que iba a rendir frutos, en torno a las declaraciones que hizo eh, eh, en el tema de la delegación del puerto. Con Jaime hemos conversado respecto, obviamente, uh -huh. de, de, de su posición y él ha sido claro en decírnoslo, seguramente también habrá conversado con el presidente Rafael Correa en ese sentido, de que él critica la inacción, Exacto. la inacción de dos gobiernos. Lo que se dejó obviamente, de hacer. Y reclama es que desde ese liderazgo cantonal se haga cumplir con todos los beneficios de las inversiones portuarias y todos los beneficios que debe haber para la ciudad y la provincia de una delegación que tiene unas condiciones en el marco de la seguridad jurídica, tienen que cumplirse, pero que primero es obviamente el cumplimiento de la ley y como los contratos son leyes para las partes, lo que se visionó y se hizo como delegación en el gobierno del presidente Rafael Correa es que se haga un plan de inversiones, por eso sea la delegación al del privado y los beneficios del movimiento portuario, todo lo demás, generen dinamismo productivo comercial y haya las justas compensaciones para el Estado. Y, y créame que los mantenses entendimos clara la propuesta. Pero aquí se prestan algunos para, para el show político. A ver, eh, Ingeniero sí, Raya, Lo que está. pasa es que qué difícil sí, es sí, hacer presidente. política seria porque hay tantos payasos que tratan de llamar la atención como este Trajan Andrade. lo también ministro, pero cómo puede haber gente tan innovia? Se Me puso hasta un juicio penal por la concesión de Puerto de Manta contra mí, contra el Presidente de la República. Como dice si el Presidente de la República negocia la concesión. De, con tantos payasos, Villavicencio, Trajan Andrade y toda esa gente... Qué difícil, más la prensa corrupta que no informa, sino que manipula. Qué difícil es hacer política sé. Qué difícil es que tra transmitir la correcta información a la gente. Pero entendamos que sin esa política sé, sin esa adecuada información, jamás saldremos a su desarrollo. Algunos dicen la política es un desastre, es mala. No, la mala política es el desastre. La mala política es lo terrible para el país. Pero para salir a su desarrollo se necesita buena política que con recta intención, con inteligencia, busque el bien común. No tendremos desarrollo sin buena política y buenos políticos. Pero qué difícil es salir adelante con buena política y buenos políticos cuando tenemos tantos payasitos como Trajano Andrade, Villavicencio, más toda la complicidad de la prensa corrupta. Ingeniero Jaime Estrada, Manta, su objetivo... A partir de mayo del 2023, pero ahora Manta padece, Manta tiene problemas. Eh, la problemática de Manta nos la disfrazan y habemos muchos sectores que luchamos en beneficio de la colectividad. Habemos muchos que hemos recibido insultos, agravios, que nos han eh, eh, dicho de todo por defender la posición del ciudadano. ¿Qué es lo que usted observa en su recorrido? ¿Qué es lo que le dice la gente de la actual administración aquí en la ciudad? Junior, eh, referente a lo que pasa en Manta, lo que ha sucedido en estos cuatro años, la ciudad se encuentra cansada, cansada de un engaño de parte de la alcaldía del señor Intriago, donde sus principales ofertas, con lo que engañó a la ciudad de Manta, en estos cuatro años no lo ha cumplido, y vamos a ir desglosando punto por punto. de Eso, la... eso le va a consultar, ¿cuál es esa oferta? Las propuestas que él hizo, mire, en a el ver. tema económico, generar cerca de 15 mil empleos, cuando en Manta se han perdido 500 millones en la economía, cerca de 500 millones de economía en estos cuatro años. Entonces, no se han generado empleos, se han perdido empleos en Manta. Él habló de apoyo a los comerciantes, a hacer el mercado de Tarki. La realidad es que no se ha hecho el mercado de Tarki en estos cuatro años, no se ha eh, prestado atención a los comerciantes, no se ha reactivado la economía en la ciudad como se debió haber hecho. En el tema de la seguridad, ofreció instalar 1.250 cámaras en la ciudad y no ha instalado ni el 25% de eso, y por eso Manta, de tener una ciudad segura, tranquila, hasta el 2018, donde hubieron 13 muertos en todo un año, un promedio de un muerto al mes, hoy tenemos hasta la fecha cerca de 81 muertos, o sea, sobre los 8 muertos eh, al mes aproximadamente. Eso, esa multiplicación se debe a, qué? a que no ha habido autoridades que estén justamente velando por la vida de las personas de nuestra ciudad. Hay una tasa de seguridad ciudadana aquí en Manta que se ha cancelado de parte de todas las personas de Manta cercana a 4 millones y medio. Y en procesos de mejorar la seguridad se han invertido no más de 300 mil dólares en estos cuatro años. Sin embargo, para el figureteo, las redes sociales, eventos, se han destinado cerca de 10 millones de dólares. Escuche, 10 millones de dólares para este tipo de cosas. Y en cambio, para obras, para obras en las parroquias como el hoy Alfaro como Tarki, como los esteros, en cada una de esas parroquias se ha invertido prácticamente lo mismo, entre 10 y 11 millones de dólares. O sea, más le importa el figureteo, las fotos, las redes sociales, los selfies, los eventos, que el bienestar de la ciudadanía, que el bienestar de los barrios. Los parques, que son lugares de esparcimiento público, donde se congrega la familia, donde hay la alegría en la ciudad, que son cerca de 52, tenemos cerca de 50 en abandono, sin iluminación, sin juegos, sin seguridad donde los niños a las 8 de la noche ya no hay eh, en los parques, a excepción de uno o dos eh, en la ciudad de Manta. Existe esa palabra que sale a flote en cada uno de los recorridos, de las visitas, el abandono. Y hoy, por campaña, dice que le importan los niños, hoy, por campaña, dice que le importan los parques, hablan de un solo parque, cuando Manta ya tiene una red de cerca de 52 parques que han estado en abandono durante cuatro años. Sobre el tema del turismo, se han perdido recursos. La gente dejó de venir a Manta por la inseguridad, dejó de venir a Manta porque no, no han habido los atractivos que deben hacerse de manera periódica. No solamente en una fiesta cada cuatro años, porque es lo que hemos visto en esta, en esta administración. Ahora por campaña hacen fiestas, quieren atraer el turismo, pero durante cuatro años hemos perdido entre 12 y 15 millones de dólares de lo que Manta ya fue. En el tema de la contaminación, las más grandes mentiras de la historia hablaron de hacer cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales, cada una para tratar 15.000 metros cúbicos al día. Sin embargo, esa es la, la gran falsa, porque no se ha hecho una sola, una planta de lodos en lo absoluto, y hablan de que luchan por la contaminación. Estos son varios de los puntos que hemos podido analizar en cada uno de los recorridos, de una manta animalista con un gran albergue que no existe, eh, pero esas son las promesas que hicieron hace cuatro años. Pero de esas promesas no se ha cumplido prácticamente nada, y hoy buscan una reelección, Manta está claro, Manta está consciente, Manta no se va a equivocar este 5 de febrero. Economista eh, Rafael Correa, cuéntenos cuál es el, el, la apreciación que usted tiene de la administración actual, ¿Qué, qué es lo que usted cree que le quedan debiendo a Manta, qué es lo que no se ha hecho en la ciudad y cómo cree usted a la vez, eh, presidente Correa, que las cosas van a cambiar con la presencia de Jaime Estrada desde la alcaldía en el 2023. Bueno, Junior, usted entenderá que yo tengo cinco años y pico fuera del país. ¿no? Sería irresponsable de mi parte empezar en detalle a juzgar la, la eh, acción de una alcaldía. Más aún eh, ocurrió el COVID, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Pero al menos se necesitan disculpas cuando no se puede hacer las cosas. Y eso sí molesta, ¿no? Por ejemplo, sí leí que en el programa propusieron 15.000, el programa integrado propuso 15.000 puestos de trabajo y no ha he hecho uno. Y como que si no, no pasa nada, como si se hacía la política, no, hacía la mala política. Salazo, te acuerdas, se ofreció arreglar el país en 100 minutos, darle la vuelta a la, miren el panecillo, que todos los estudiantes podían estudiar lo que le dé la gana, porque le dé la gana, y todos iban a tener cupo, con el problema de la cantidad de cupos reales. Entonces ya basta de que nos engañen de esa forma. Y no siempre se puede cumplir las promesas. Pero primero hay que ser responsable para ofrecer en función de una visión de país, no de demagogia. Y segundo, si no se puede cumplir, hay que dar las explicaciones del caso. Pero aquí no, aquí lo que se hace es propaganda se ofrecieron viviendas, creo que la única vivienda que se construyó fue la casa modelo y lo que sí conozco es que se gasta muchísimo en propaganda entonces eso, genera el contexto les insisto, sin conocer en detalle porque no he estado allá, sería responsable de mi parte hablar ya de cuestiones de detalle eh, es, pero sí me da la sensación de, de que es pura parfernalia, pura demagogia que no hay seriedad en la acción eh, municipal o las promesas incumplidas, por la falta de explicaciones y por el contrario, por la abundancia de propaganda barata. La propuesta del candidato de la Revolución Ciudadana, de Jaime Estrada, realizable... Bueno, confiable? Lo, lo ha dicho Jaime, ¿no? O sea, mire, la seguridad es el primer paso para todo. O sea, esta, los neoliberales nos, les encanta hablar de libertad, claro, su libertad, la no intervención, que el luchador de 200 kilogramos masacre de 50 kilogramos sin arma. Para nosotros, la libertad es que no te exploten, que no te dominen, y para eso necesitas capacidades, y para eso se necesita Estado, que es educación, salud, etc. Pero en tocas caso, más allá de eso, te hablan de libertad. ¿Qué libertad puedes tener si no puedes salir a la calle tranquilo? Siempre un requisito para libertad es seguridad. Entonces todos tienen que trabajar en la seguridad. Y, y algunos eluden su responsabilidad. Hoy aquí está entre 50 ciudades más violentas, y la alcaldesa dice, no es mi problema la seguridad, es el problema de todos la seguridad. Entonces hay que trabajar en conjunto, con la alcaldía de Manta, con la prefectura de Manaví y ojalá con el gobierno central para recuperar algo de seguridad, porque si no hay seguridad no tienes libertad, no tienes turismo. ¿Quién va a invertir en Manta o donde sea sin seguridad? Entonces, eh, un primer ofrecimiento concreto eh, que va a trabajar eh, Jaime cuando gane la alcaldía. ¿no? La recuperación económica, la defensa, por el amor de Dios, cómo puede haber tanta indiferencia de algunos sectores, de algunas autoridades, la defensa de la refinería del Pacífico, que transformará a Manta, transformará a Manaví, transformará a Ecuador. Entonces, ahí están puntos claves de la alcaldía, de, de desafíos que tiene eh, Jaime, más todo lo que él ha mencionado, recuperar los parques, la eliminación, la atención a la niñez, la recolección de basura, los servicios básicos, la descontaminación. Economista Leonardo Orlando, desde la prefectura, ¿qué miran ustedes como objetivo central en Manta? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué es lo urgente que hay que hacer en Manta? Y mucho más cuando Jaime Estrada Medranda llegue a la alcaldía. Bueno, un Manta incluyente y solidario, obviamente, trabajar, seguir trabajando, obviamente, con coordinación ahora sí con un municipio que dé apertura para trabajar en equipo en la parte... Eh, social. ¿no? ¿Actualmente la, la... no tiene apertura? Bueno, ha sido muy difícil. Ustedes Javi, han, han observado cuáles han sido las actitudes de ciertos alcaldes que obviamente han preferido tener acercamientos con gobiernos que le han dado la espalda a Manaví, ¿no? que eh, forman parte de un grupo selecto eh, de autoridades eh, locales con las que se conversan y no propiciar más bien la unidad desde la provincia. Nosotros hemos demostrado que, y seguiremos haciéndolo hasta el último día de nuestra gestión, la apertura más allá de cualquier tema político porque nos corresponde articular con gobiernos municipales con gobiernos parroquiales y rurales, pero hablando del, del futuro, qué es lo que eh, Manta necesita para fortalecer el turismo, obviamente seguir eh, nosotros tenemos eh, desde la competencia de la regulación eh, ambiental seguir combatiendo la contaminación que se generan desde las industrias y también obviamente fortalecer fortalecer a nuestro sector turístico con vías con malecones, en este caso nosotros tenemos proyectado la vía de acceso a Santa Marianita, que la estamos trabajando ya ahora y también los malecones de apoyar, pero eso es en coordinación porque la parte ya de las, a pesar de que sean parroquias rurales, la parte de los malecones están dentro de las competencias de los gobiernos municipales, el malecón de San Lorenzo y el malecón de Santa Marianita, y seguir impulsando obviamente también a San Mateo eh, que si bien es cierto es parroquia urbana, también tiene vías de integración eh, rurales seguir trabajando por esa eh, manta productiva seguir fortaleciendo por ejemplo el sector pesquero artesanal que hoy está a su deriva en materia de inseguridad pero que nosotros hemos puesto GPS, hemos puesto kits de radio herramientas, elementos de seguridad y obviamente también articulando con eh, el EQ911 la, la policía tiene que eh, eh, ser eh, eh, obviamente la que responda eh, un gobierno que tenga que responder por la seguridad ciudadana y para eso en el gobierno de la revolución ciudadana se creó este concepto del ministerio coordinador de seguridad donde se articulaba ministerio de defensa ministerio eh, en este caso del interior y obviamente todo lo que tiene que ver con eh, las cámaras de videovigilancia lugares donde se concentre la información y se articule con los demás niveles de gobierno. Nosotros en ese sentido vamos a impulsar esa manta también turística, esa manta también sostenible desde lo ambiental, pero sostenible también desde lo social. Manta solidaria y generosa alberga decenas de miles de hermanos manavitas, incluso ecuatorianos e incluso migrantes. Entonces nosotros promovemos... Por ejemplo, un manta libre de violencia en contra de la mujer. Un manaví, un manta libre. Lo que proponemos para manaví lo proponemos para todos los cantones. Hay unos cantones que tienen problemáticas más agudas en ciertos aspectos y allí hacemos énfasis. Pero esa articulación, los tres niveles de gobierno locales, gobiernos parroquiales, aquí tenemos dos parroquias rurales, San Lorenzo Santa Marenita, gobierno cantonal y gobierno provincial, juntos, en unidad, decirle al gobierno central, aquí estamos unidos y abiertos para trabajar con dignidad, con altivez, pero también con altura, con propuestas, no eh, quejarnos. Hoy lamentablemente no tenemos eh, apoyo en lo absoluto. Dos gobiernos que le han cerrado las puertas, no a la prefectura, no a Leonardo Orlando, le han cerrado las puertas a Manaví con la desidia y obviamente el sectarismo y odio político que tanto daño le hace a Manaví y a todo el Ecuador. Muy bien, vamos ingresando a la recta final de esta entrevista, de este diálogo, amigos oyentes, amigos televidentes con la presencia del ex presidente Rafael Correa Delgado, de eh, Jaime Estrada Medranda, candidato a la alcaldía de Manta por la Revolución Ciudadana, y del economista Leonardo Orlando Arteaga, actual prefecto de la provincia, y también candidato a la reelección. Presidente Correa, eh, el mensaje para Manta, para sus habitantes, para las bases, ¿qué es lo que usted considera que debe de hacerse en Manta desde el día 1 en que esta dupla eh, gane las elecciones del día que Jaime Estrada sea proclamado alcalde y que Leonardo Orlando sea reelecto como prefecto. Bueno, creo que lo ha dicho claramente ya Jaime y lo volverá a repetir. Yo quiero enfatizar tan solo la refinería del Pacífico, que sí duele en el alma. ¿no? Ustedes saben cuánto tuve que luchar para que esa refinería esté en Manabí, porque querían poner en Guayas. Acuérdense. ¿no? Eh, todo concentrado. Guayas es mi provincia, pero entiendo muy bien que hay que concentrar el país, descentralizar por el bien de todos, no por el bien de unos cuantos. Entonces, ¿Cuánto tuve que luchar? Sí, apenas a ver la desidia de, de cierta autoridad, empezando por el alcalde de Manta, de que no defiende la refinería, un, un proyecto clave para Manta, para Manaví y para la patria entera. Pero el resto de cosas eh, creo que lo ha explicado muy bien Jaime. Yo solo quisiera empatizar, eh, queridas Manavitas, queridos Manavitas, todos saben que antes de un... O sea, Si alguien fue engañado, ya no cabe el engaño. Los corruptos siempre fueron ellos, nos manipularon para llevarse en peso al país, nos han destrozado como patria, desgarre el alma. Las cosas son dramáticas. Yo soy el país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy estamos entre los más violentos de América Latina. O sea, es un cambio que, que si no lo estuviéramos viendo parecería cuento, pero lo estamos viviendo y sufriendo. Y el primer paso para recuperar la patria son estas elecciones seccionales. Entonces no hay dónde perderse. Man, Manaví, Ecuador entero... 2023, todo, todito cinco, como primer paso desde lo local para empezar a recuperar la patria entera y volver a ese camino de prosperidad que todos sabemos que tuvimos durante el 2007, el 2017. Y en el 2025 ganar las elecciones presidenciales pero no va a ser suficiente. Se han tomado todo el Estado, seguirán controlando los de Corte constitucional, desde judiciales, desde fiscales, desde procurador, contraloría, tenemos que ir a esa asamblea constituyente y ganarla. Es todo no, o nada. Si la perdemos, tendrán el poder total ellos y nos acabarán de destruir. Si la ganamos, recuperaremos ese Imán, ese Manabí, ese Ecuador que todos vivimos en el 2007-2017 y todos sabemos que estábamos mejor. Fuimos ejemplo para América Latina y el mundo. Entonces, no hay dónde perderse, Manda del Este 5 de febrero de 2023, todo, todito, cinco. Eh, presidente. En el contexto de lo que usted acaba de mencionar y en el diálogo que hemos mantenido en esta mañana Quiero que observe el siguiente video, es muy interesante, por favor ¿Qué quiere decirle la gente de Manta a Rafael Correa? Que volviera a la presidencia porque lo necesitamos aquí en Ecuador Que se lo extraña mucho porque cuando él estaba acá frente del país había obras Por eso todo el Ecuador lo extraña Un abrazo grande de Manta, vuelve Correa y con cuando él estábamos, estábamos mejor. Y nada extrañan que de calle Martínez, Ecuador, cuando pase y ya estamos en Daga. Mi querido Machi, cuánto lo extrañamos. Queremos que regrese. Y lo primero que tiene que hacer es venir al local de mi tía y comer las ricas empanadas. Besos y abrazos. Chao, Correa. Vuelve. ¿Qué le parece, Presidente Correa? Las empanadas se deliciosas, ¿ah? ¿eh? que me hace llorar, me hace llorar de nostalgia, pero lo importante no soy yo, créame, lo importante no soy yo. Y yo hubiera con gusto aguantado todo el sufrimiento de estos últimos años, la persecución, las calumnias, la difamación, ver a mis compañeros presos, gente honrada como Jorge, si eso hubiera servido para construir un país nuevo, mejor. Lo que hicieron fue destruir todo y llevarse en peso al país. O sea, no solo que persiguieron, llenos de odio, sino que no hicieron nada destruyeron todo. Hay que recuperar la patria. Si para eso es necesario que yo vuelva, que vuelva a ser candidato, ahí estaré. Estaré donde mi patria me necesite, porque lo importante no soy yo. Lo importante son ustedes. Mano, también me ha conmovido ese detalle de que pusieron un quicho hablante en Manta. ¿no? Increíble. Eso demuestra el espíritu integrador de Manta y de sus habitantes. Acoger a todos los migrantes que vienen de todas partes del país a buscar una mejor vida en esa bellísima tierra, en ese bellísimo cantón llamado Manta. Un inmenso abrazo a todos y a todos. Muy bien, eh, economista Rafael Correa. Eh, eh, vamos avanzando con el mensaje final, el, eh, prefecto, para la bueno, ciudad de Manta, la provincia de Manta. Bueno, cuando hablamos de Manta, hablamos también de sus hermanos, ¿no? Eh, Jaramijó y Montecristi, que están conurbados y, y que pasando una calle se está en Montecristi, pasando una calle se está en Jaramijó, como estamos integrando. A Manta con es esta mejor. área tricantonal, como le decimos, sí, en un solo cuerpo, ¿no? Sí, un, un gran distrito, uh -huh. eh, un una, y, y, y que se va complementando con la cercanía cada vez, obviamente, eh, más fuerte, porque eh, se va poblando a Manta y Montecristi hacia eh, eh, Puerto Viejo, y Puerto Viejo se viene poblando hacia eh, Montecristi, y Rocafuerte, Santana, ese... Ese eje metropolitano eh, más unido que nunca y desde ahí obviamente proyectar esa unidad con el sur y, y, y norte de la provincia. Queremos un Manabí cada día más grande por su unidad, por su nivel de integración económica, productiva eh, y social. ¿no? Desde un enfoque de crecimiento y prosperidad con sostenibilidad, con inclusión, con justicia social y con equidad territorial. Que ningún territorio se quede afuera, que ningún grupo poblacional se quede afuera y con una opción preferente siempre por los más sencillos, por los más eh, vulnerables. Así que Manta, Montecristi, Jaramillo y todo Manaví tiene nuestro compromiso de honor y de amor que es exclusivo, de trabajar como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos junto a Rafael Correa del gobierno de la Revolución Ciudadana, por sacar adelante a nuestra patria, por sacar adelante a este Hermoso y amado terruño llamado Manaví y Manta que lidera obviamente su capacidad de desarrollo industrial más integrada con los 21 cantones hermanos y trabajar articuladamente con Jaime Estrada para sacar adelante, junto a gobiernos parroquiales rurales, junto a todos los alcaldes de la Revolución Ciudadana, sacar adelante a Manta y Manaví. Y obviamente siempre un agradecimiento para nuestro querido presidente y líder Rafael Correa, que siempre tiene a Manaví en su corazón, no tiene a Manaví eh, siempre en ese sentimiento de justicia. Y lo que se hizo fue revertir una tendencia de una provincia que venía eh, decreciendo económica eh, y socialmente incrementando los niveles de pobreza desde el 2007 al 2017. Manaví tuvo esperanza, porque la red vial estatal más grande del Ecuador está en Manaví, porque eh, la red de salud, de educación, el hospital más grande del Ecuador se construyó en Puerto Viejo Manaví. Entonces el acceso a los derechos, a la salud, a la educación, a la seguridad social para nuestros pescadores artesanos, que no la tenían. También acabar con la precarización laboral. Por eso el cariño de muchas mujeres y de muchos hombres sencillos que trabajan en la industria pesquera porque se acabó la tercerización, la precarización, la explotación laboral. Y eso es lo que no perdonan a la Revolución Ciudadana, no perdonan a Rafael Correa, que devolvió dignidad, soberanía al Ecuador, esperanza de igualdad de oportunidades y justicia social, que tiene obviamente como principal objetivo que los más pobres tengan oportunidades y dejen, se supere la pobreza como casi dos millones de ecuatorianos durante una década ganada, de derechos, una década de las más grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales, que siempre lo dijo nuestro compañero presidente Rafael Correa, que tenían la inspiración de nuestro viejo y eterno luchador Eloy Alfaro Delgado. Ingeniero Javier Mestrada Medranda, su mensaje final a la ciudadanía de Manta. Bueno, primero queríamos contar una anécdota de un recorrido que hicimos la semana pasada en la 15 de abril en, en la casa de la señora Lorgia, que estaba también la señora Ángela, y enfáticamente me dijeron, Ahí me queremos enviar un mensaje al presidente Rafael Correa, le mandaron un video así como el que mostramos hace poco. El presidente lo, lo, lo respondió prácticamente de inmediato. La emoción, la alegría que genera cada uno de los recorridos, de las visitas domiciliarias, de los conversatorios. Hay un gran recuerdo, un gran recuerdo, un gran cariño eh, hacia el presidente Rafael Correa por los logros que él tuvo en Manta, cómo transformó el país y cómo. Ese cariño hace que él esté en el corazón de cada uno de los mantenses, que recuerda con, con gran alegría y que tiene una fe y una esperanza de que recuperemos Manta, de que recuperemos la patria y que en este proceso del 2023 va a salir victoriosa la lista del presidente Rafael Correa, va a salir victorioso eh, el compañero Leonardo Orlando para Prefecto, nosotros en la alcaldía, las propuestas de recuperar a Manta, de hacer esa manta de trabajo, de dignidad de tranquilidad, de paz. Esa manta humana que queremos nosotros, esa manta de recuperar justamente esos cimientos de los 10 años de la presidencia de Rafael Correa. Eso regresará eh, de la mano de nosotros en la alcaldía, del compañero Orlando en la prefectura, pero sobre todo, sobre todo, ese trabajo incansable, esa lucha diaria para poder hacer de manta la ciudad de progreso verdadero. Muchas gracias. Con esto solo se ratifica, presidente Correa que Manaví lo sigue llevando en el corazón, en el alma, en los pensamientos. Le dejamos a usted también en sus palabras finales y queremos agradecerle justamente por este diálogo, por acceder a conversar con la prensa manavita, con la prensa matense, que quería escuchar de Rafael Correa su posición referente al próximo proceso eleccionario. Bueno, el cariño es mutuo, Yo adoro a Manaví, es la tierra de mi familia materna, es la tierra del viejo luchador, del que nos inspira, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el lo de Alfredo Delgado, es la tierra que nos dio ejemplo de cómo salir adelante, de valentía, de optimismo, después de aquel terremoto terrible de abril 16 de 2016, y un mes después hacíamos encuestas, y la provincia con mayor optimismo en el futuro era Manaví. Qué, qué ejemplo, qué ejemplo para todos nosotros. Así que Manaví, de mis quimeras, ellos, ustedes saben que no mi corazón y mi gratitud eterna. Jamás le vamos a fallar a Naví. Eh, ojalá que aquellos que fueron confundidos en un momento ya se les haya caído la venda del engaño de esta prensa corrupta que manipula de tanto político mentiroso. Ojalá que se unan a esta cruzada para concientizar a todo el país de lo que ha pasado estos cinco años, que los corruptos siempre fueron ellos, que hemos sido víctimas de la peor persecución política de los últimos tiempos en América Latina, no solo en Ecuador, ¿no? de, la, de, de la más grande campaña de difamación, cuando los corruptos siempre fueron ellos y mientras tanto aprovecharon para destrozar al país, destrozar sus familias, destrozar la seguridad, destrozar la patria entera, llevarse en peso, saquear al país. Hay muchas formas de robar, además de corrupción abierta, ¿no? todas las privatizaciones que están haciendo las políticas para beneficiarse ellos mismos, se eliminaron el impuesto a la herencia, es usar el poder... En función de su bolsillo, esa es la más grande corrupción y algunas veces no nos damos cuenta y es corrupción legal, porque ellos mismos crean el marco legal para enriquecerse utilizando el poder. Nosotros jamás utilizamos el poder para nuestro beneficio, siempre para el bien común y usted lo sabe Entonces a unirse está cruzada por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras familias, por el presente, por el futuro, para recuperar esa patria que nos robaron, esa patria que estaba en vías del desarrollo, esa patria que era ejemplo para América Latina y para el mundo. El mundo nos llamaba el jaguar de América Latina. Eso es una vergüenza a nivel internacional. Entonces todos a unirnos, empezando por estas elecciones seccionales, votando con más convicción que nunca, con más optimismo, voluntad que nunca, todo lista 5 y el primer paso para recuperar Manta, Manaví y esa patria para todas y todos. Ese es mi mensaje, de optimismo, pero también de compromiso. No dejarnos nunca más engañar, unirnos más firmes que nunca. Para juntos recuperar Ecuador y volverlo a convertir en ejemplo de América Latina y del mundo entero. Muchas gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República. Gracias a ustedes, eh, prefecto, gracias a ustedes, Jaime, a los medios de comunicación que estuvieron aliados en esta gran cadena, a los medios televisivos, a los medios digitales, a las radios que fueron parte de este enlace, para poder conocer justamente qué es lo que piensan estos personajes dedicados a a esta difícil actividad, la política y la administración pública. Nosotros, a ustedes, amigos oyentes, les queremos agradecer, gracias por habernos sintonizado, a todo el equipo que estuvo también aquí desplazado en este SEC especial, también les queremos agradecer por el aporte, por el profesionalismo, y seguirlos invitando a próximos diálogos. De nuestra parte, eh, muchas gracias, y los invitamos a continuar con la programación regular. Buenos días. Patria.